¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a la segunda parte de Dead Zed. Bueno chicos, vamos a continuar Ayer ya sabéis que nos pasamos la zona residencial número 1 Y de, de, pudimos desbloquear la zona número 2 Así que venga, vamos a jugar Como veis he estado ahorrando monedas y billetes Me he echado unas cuantas T partidas Para que el vídeo no se haga tan pesado y encontrar enseguida esa zona número 3 Que será residencial también Después supongo que vendrán un poco de campo o de granja Como queráis llamarlo, después ciudad y tal Bueno, lo primero que vamos a hacer es mejorar las armas que tenemos Que para eso he estado ahorrando, he estado abriendo cajas Nada, venga, vamos a mejorar, por qué no, la munición Uno de cada, venga no sé para lo que nos dará. Ahí está. Mira, y todavía me sobra. mirar la ballesta. He estado jugando con la ballesta y no está nada mal, chicos. Está muy bien. Para empezar las partidas y tirar desde lejos. Bueno, voy a mejorar la velocidad de recarga. Que es lo que realmente me molesta un poquito. Bueno, bueno, me sobran 54. No sé si dará no da para mejorar la pistola Bueno, aquí están los desafíos Faltarían unos poquitos de algo Para que nos den experiencia y cosas Nada, mirad chicos Me faltan cuatro misiones Las vamos a completar en este vídeo Para poder pasar a la zona residencial número 3 Mirad, como os he dicho antes Aquí está la ballesta Y es que... A ver, no he dado esta vez, pero está muy bien, ¿eh, chicos? A ver si tuviera un poquito de suerte. A ver, vale. Es empezar el vídeo y empezar a fallar todas las balas. Pues muy bien, claro que sí. A ver si... A ver. A ver. Me pongo nervioso ya. Ahí está. Mira, este nuevo Este zombie es nuevo Ahí está Bueno, bueno, bueno, bueno lo que Uf. Por los pelos, ¿eh? Perdonad que me calle Muerto Madre mía, Madre mía chavales Perdonar, ¿eh? Perdonar Madre mía Madre mía, qué penoso No me matéis en los comentarios, ¿eh? No me llaméis manco, por favor Te le vamos a dar... Ahí está Madre mía, yo creo que es La peor misión que he hecho En lo que llevo de juego Que abrir... Una cajita de suministros Bueno, nos dan 95 monedas Que no está nada mal Vamos a mejorar Claro que sí A ver, a ver, a ver Vamos a mejorar Mejoramos la precisión Que de eso me falta un poco, chicos No, la verdad Que hasta el momento Fuera de cámara lo he estado haciendo muy bien Pero no sé si es Los nervios del gameplay Vamos a recargar Antes se estaba dando con la ballista Todos y cada uno, ahí está Buen disparo chicos A ver si, ahí está, ahora sí Cogemos confianza Y le damos a este Uy, se nos escapa Y del segundo También se nos escapa Vamos a cambiar de arma Ahí está en la Cabezota Este es Nuevo también el albanil en la cabeza, muy buen Bueno Ahí está A la loca esa del coño Cambia, cambia la Cabeza Vamos a quitarnos a este A veces me rayo Porque veo que le viene la cabeza Pero no muere Ahí está ¿Ves? Ahí le he dado en la cabeza. Vale, es que si lo vamos a completar al 100%, o eso me parece a mí. A ver, este que se nos escapa. En la cabeza. Vamos a ver. ¿Quiere cico? ¿Ves? En la plena cabeza le estoy dando. Jolín, qué casualidad. Me quedo sin balas. Ahí estaría. 100% chicos, ahora sí que sí. Hemos completado muy bien la misión. Faltaría, faltaría dos más. Claro que sí. ¿Cuántas monedas tenemos? pues mejorar? Sí, venga, vamos a mejorar. Vamos a mejorar la velocidad de carga. ¿Por qué no? Voy... Nos claro, faltan dos misiones. Y pasaríamos a la siguiente zona residencial. Bueno, chicos, dejadme abajo en los comentarios si os está gustando el juego. A mí, la verdad, es que sí. Mirad, like por ese headshot. Que no lo he pedido antes, chicos. Tenéis que dejar siempre un buen like en los vídeos. Si, bueno, si me queréis tener un poquito contento. A ver, a ver, a ver. ¿Veis? La ballesta no está nada mal Ahora si fallas Ya te complicas un poco A ver ver se nos quita Es que me pone nervioso la tía esa Ahí está, la cabezota Bueno, vamos a quitarme Bueno, esto Bueno, me los como Bueno, bueno, bueno Estamos salvando un poco La embestida de zombies Esto ya Son un poco más lentos Ahí está. Y faltaría este. Ahí está, en la cabezota. ¡Te la comiste, huevón! Ya solo faltaría una misión más. Como veis ahí, chicos. La vamos a hacer ahora mismo. Y vamos a ver hacia dónde nos dirige esta formidable aventura. En la que el mundo está siendo devastado por los zombies. Ojo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Madre mía, me gustaría el césped de cacota. De cacota muerta de zombie. Bueno, bueno, bueno, bueno. Sí, crítico, pero no se muere. Recarga, recarga. Gracias. Buena Buena Recarga Bueno, bueno ¿Qué me dices? Si le estoy dando la maldita cabeza ¿Qué pasa? ¿Tiene casco? Me cago en los cascos Recarga Madre mía Buena, eh, David Buena, ahí está Dale en la cabeza En la cabezota Muy bien, vale, chicos Esta última misión muy bien completada Vamos a ver qué se desbloquea Vamos a abrir también una caja de suministros Ahí está Como estáis viendo Ojo, desbloqueamos como ya iba advirtiendo un nuevo lugar. Desbloqueamos. Vamos a abrir primero una cajita. Muy bien. No. Luego ya. Afuera. Ah, fuera de cámara. A ver. Bueno, me van a dar. Bueno, bueno, bueno. Esto ya es otro tema. Esto ya es otra cosa. De momento me dejan comprar bastantes armas pero vamos a necesitar más billetes o más doblones de oro de momento podríamos comprar esta, no sé si me renta ya lo veré yo fuera de cámara ya os diré en el próximo vídeo. que vamos a hacer, de momento tenemos desbloqueada esta zona residencial 3 que bueno, veremos en el próximo vídeo. así que si no te lo quieres perder suscríbete, activa la campanita, dejar un like, como siempre chicos, nada, espero que os haya gustado mucho, y que nos veamos en el próximo vídeo, adiós.